Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All-Star 3, episodio 4. Y estos fueron mis tres momentos favoritos y mis dos momentos cuestionables del Snatch Game. Y recuerden: Spoiler alert. Momento cuestionable número 1: El invitado innecesario. A mí me encanta Mark Jacobs. Es guapo, es elegante, es millonario, es chiquitito como yo, es un ícono de la moda que se casa con supermodelos de la industria del porno, pero ¿por qué demonios lo llevaron al workroom si no iba a dar consejos de moda? El Snatch Game es un reto de actuación y de comedia, así que de haber un invitado, lo más lógico sería ver a un comediante enseñando trucos de actuación o dando recomendaciones. Lo siento muchísimo, Mark, pero el resultado de este episodio hubiera sido el mismo contigo o sin ti. Besotes. Momento cuestionable número 2, el Snatch Game. No voy a decir que este fue el peor Snatch Game en la historia, pero sí creo que es uno de los más aburridos. Y el problema reside en que no cumplió con nuestras archi terre contra elevadas expectativas. Por ejemplo... Este Snatch Game tuvo la desgracia de tener muy reciente en nuestra memoria el excelente trabajo hecho en All Stars 2 y la temporada 9, pero en comparación con estos, All Stars 3 no nos regaló personajes tan memorables como Liza Minnelli, Mae West, Bjork o Marlene Dietrich. Además, en su elenco tuvimos a las ganadoras de previos Snatch Games como Ben de la y Kennedy Davenport. Se podría decir que Ben hizo su trabajo decentemente y para ser honestos, era la única que sí tuvo momentos chistosos, aunque nada memorables como los momentos que nos regaló interpretando a Maggie Smith en la temporada 6. En cuanto a Kennedy... Y hablando de expectativas, la muy comentada y bastante adelantada interpretación de Trixie como RuPaul nos puso a muchos muy contentos. Yo realmente creo que fuera del Snatch Game es muy chistosa, pero por alguna razón no funcionó en el programa. Así que Shangela tiene la razón. Número 3, la pasarela. La pasarela del episodio 3 se me hizo divertidísima, pero la del episodio 4 se me hizo fabulous. La temática era el flower power y me dejó muy contento el ver cómo la mayoría de las reinas nos entregaron una versión muy couture del tema y no una de Thalía en los años 90. Pero qué lástima que la pasarela fuera tan corta. 40 segundos, estoy seguro porque personalmente le tomé el tiempo. Nuevamente los atuendos de las 7 chicas en competencia me aparecieron muy bien logrados. Mis tres favoritos, Chichi y su vestido blanco de lirios o azucenas como le dicen en México. Mm. Era un vestido corto, transparente, que nunca me dio la impresión de ser vulgar a pesar de traer las chichis al aire. Por otra parte, el negro es mi color favorito. Y Bebe Sahara Vener y sus dalias negras me dieron todo el drama y la elegancia que necesité para sentirme vivo. Así es como se usan las flores en la cadera, Kennedy. Mi favorito, Ben de la Cren y su vestido de orquídeas. Aquí se ve la calidad. Esas horquillas en los pies no son las horquillas que consigues en la fayuca. Este vestido estuvo planeado y diseñado con detalle. Las horquillas de los pies estaban pintadas a mano. Incluso cierta parte del vestido también me pareció que estaba pintado a mano. La tela del vestido, creo que era satín, no pudo ser más que perfecta. En algunas partes me daba la impresión del desnudo, mientras en otras parecían hojas. Incluso los detalles de la parte de atrás se me hicieron muy bellos. Aplausos para Ben de la Creme y su diseñador. Número 2. El lynchis. Sé que hay mucha gente que opina que Lynch fue aburrido, pero a mí se me hizo muy interesante. Es más, creo que fue legendario. Era como ver un partido de fútbol o un combate de box, Solo que en lugar de ser un mano a mano, este fue un peluca contra zapatilla. A estas alturas, shangel está reclamando el liderazgo a Ben de la Creme. Y esto le da la seguridad o tal vez la confianza para hacerle desaires. Ben de la Cren intentó besar a Shangela. Sobre todo cuando Shangela se quedó en la lencería. Yo creo que este lo hizo para que no le robara la atención. Pero Shangela no se dejó dar el beso. Es más, hubo por ahí un ligero jalón de greñas. Muy sutil, pero muy perro. Finalmente... Ben le robó un beso a Shangela en sus labios color cereza, pero los de abajo, mi amor. Y la perra de Shangela le quiso meter mentas en la boca y que la Ben le revila la cara. Uh, ¡Girl! Y que Shangela se la estira encima, qué p grosera. Ben no se le despegaba a Shangela en ningún momento, pero esto era por estrategia, porque ella estuvo esperando a que Shangela hiciera su típico dead drop o caída mortal para bloqueárselo y, en mi opinión, sí que lo logró. Para mí este lynchis es épico. No del tipo Tatiana contra Lisa, pero sí épico porque era como ver una pelea de Mortal Kombat. Por eso no me extraña nada que RuPaul se haya decidido por un empate. Número 1, la eliminación. Pareciera que en esta temporada la eliminación se está volviendo en el momento climático de cada episodio. Y teniendo un empate las cosas se ponen más interesantes porque las dos ganadoras pueden eliminar dos de las tres reinas con bajo desempeño. Cuando Ben eligió a Chichi no me sorprendió tanto. Ni la mismísima Chichi parecía sorprendida. Esto ya estaba muy cantado. Mis ojos, mi atención y mi ritmo cardíaco se enfocaron en Shangela. Después del drama entre Trixie y Shangela y de los rumores circulando en línea, todo parecía indicar que Shangela Lannister iba a eliminar a la favorita de miles, y me incluyo entre ellos. Sinceramente se me rompió el corazón al ver a Trixie toda derrotada con sus botitas blancas y los ojos lagrimosos al estilo manga. Pero casi me dio el soponcio cuando Shandy la recitaba el discurso de su vida. No quiero que piensen que mi decisión es un ataque personal. Esta persona dejó Rukula Grace sin ganar la corona, pero definitivamente triunfando como una gran obra. Y creando una carrera por su propia cuenta. Y estoy segura de que esta persona se irá triunfando porque yo creo en su talento. Con la edición de las imágenes mostrándonos la cara de RuPaul y la cara de los jueces y Trixie llorando y la música dramática y el timing, estoy seguro que la comunidad gay del mundo contuvo el aliento por un larguísimo segundo. Pero en un inexplicable giro del destino, Shangela también eliminó a Chishi. Y con esto se nos calmaron los nervios a muchos. Yo siento que Shangela no quiso que miles de personas la odiaran como muchos hoy a Alaska por eliminar a las reinas más populares. Algunos dicen por ahí que la producción no la dejó eliminar a Trixie, lo cual no me sorprendería. Cualquiera que sea el caso, Trixie, estamos esperando que reclames tu lugar como una de las reinas más divertidas, creativa y entretenida, que lo tiene todo para llegar a la final de All Star 3. Por cierto, ¿Ya se dieron cuenta que Vende la Crenca está en el muy selecto club de las reinas con más de cuatro retos ganados, junto con Alaska, Shea y Sharon Needles? Y también, um, ¿ya se dieron cuenta que Vende la Crenca es la única reina en la histeria que ha ganado el Snatch Game dos veces? Just saying.